Voy a prender fuego a las naves espaciales Voy a derretir tus mares, veranos polares En mi lado dub no hay altares Solo está la sombra de mis apariciones estelares voy a perder el tiempo buscando más tiempo Para rehacer lo que hice mal ayer Coleccionar perdones nunca es suficiente Aprendimos demasiado pronto lo que es no tener y grumo conecta al sampler y todo fluye Vamos chopeando la vida La rueda del hamster gira. intentamos salir Paseos fuera de la monotonía, de casa al curro, del curro a casa. En los bats planeamos la huida como si no hubiera mañana. De 16 en 16 la cosa cuadra, comprando barras, contando barras, el pan, la leche, el sueldo sí. que, que no, no alcanza. Funk triste, resiste. Cuando bailan el amargado es como un mal chiste. Funk triste, lo viste. Bailando solo en esa pista, esperando a alguien. Funk triste, resiste. Cuando baila la amargado es como un mal chiste Funk triste, lo viste Bailando solo en esa pista, esperando a alguien Cuando baila la amargado es como un mal chiste Ya no espero que alguien se ría Cuando habla el que esté callado, hay poco que hacer Y ya lo escucharán algún día Solo quiero que me escuchen, eso ya lo sabías Nadie que cante lo hace solo para él La hipocresía frustrada del artista Nadie que abra la boca lo hace solo por hacer Y no quieras pulir la arista no. Aquí hay mucho listillo que no levanta la vista Si no lo sacas en quista uh, uh. Tú solo dame cuatro pistas Haciendo fácil lo difícil, difícil lo sencillo Desde que el caché era un bocadillo Y dejaba ir al triste, deja que se luzca el raro